pattern en, en un pedazo de cartulina blanca yo lo voy a hacer rápidamente y luego lo cortamos con la tijera agarramos con el lápiz y le dibujamos todo el contorno y luego con la tijera lo vamos a cortar esta bolsita es muy fácil si desean, lo pueden hacer de otro material. Si no desean, hacerlo de cartulina o de papel. Lo pueden hacer de feltro, lo pueden hacer de foamy, lo pueden hacer con pedazos de tela reciclada. Bien, entonces, ahora que ya está nuestro diseño, lo que vamos a hacer es cortar. Para esto vamos a tener que hacer dos, porque es uno de la mujercita y del hombre. Bien, vamos. Bien, entonces ya he cortado lo que son dos partes de los dos conejitos. Ya he cortado los pies y las manitos. Ahora, para la ropita que ya tenemos aquí, este es para el chiquito y este es para la niñita. Entonces, voy a utilizar un pedazo de cartón cartulina azul para hacerle el mameluco y voy a usar un pedazo de papel de regalo brillante, como lo puedes ver para hacerle el bolsillo para la mujercita le voy a hacer el vestido floreado como lo puedes ver aquí lo voy a hacer floreado así y esto de aquí lo voy a hacer con el papel brillante entonces lo único que vamos a tener que hacer es dibujarlo y luego lo cortamos. Ahora, no se olviden de cortar las dos tiras. Como saben, mis Pattern Free están en mi página web con todas las medidas. Yo voy a hacer el amarillo que es para el jovencito y el blanco para la niña. Bien, entonces ahora a cortar. Bien, entonces ya he cortado lo que es el... Eh, para el hombrecito y para la mujercita. Bien, entonces para hacer el, el bolsillito, como este papel es muy delgado, vamos a pegarlo en un pedazo de cartulina azul igual. Voy a usar el stick glue. Voy a sacar un poquito más. Lo vamos a pegar y luego lo voy a recortar de acuerdo al tamaño de mi bolsillo. Este es para que esté más, más resistente. Bien, entonces lo voy a medir aquí encima. Y lo voy a recortar. Si lo deseas, lo puedes hacer de foami o de feltro. Si no deseas, hacerlo de papel de regalo. Yo lo uso este porque es brillante. Y le hecho esta parte de aquí, un poco así bajadito para que dé la intención de que es un bolsillito. Vamos a hacerlo bien los costaditos. Y aquí lo puedes ver. Aquí está el bolsillo. Bien, entonces, para lo que es el vestidito de la mujercita, como, como está en el diseño, tiene que tener las blonditas. Yo ya le he dibujado la parte de atrás, lo único que voy a hacer ahora es recortarlo y luego pegarlo igualmente con el stick, porque todo es carta. Si lo deseas lo puedes hacer con greca, con, con blondas, cintas, o pedazos de foami, o pedazos de feltro, lo que tú desees a tu imaginación yo no uso esto porque es brillante lo he usado para mis adornos de navidad y en verdad que es un papel glitterado muy bonito en el caso que tú no lo tengas y lo desees digamos glitterado puedes usar un papel una carta normal y pasarle el glitter con un poquito de, de PVA. luego lo deja secar bien para que no quede ninguna marca Bien, entonces yo ya aquí lo tengo ya casi medido. Y ahora lo único que tengo que hacer es pegarlo nada más con mi glue stick Como lo puedes ver, aquí lo estoy demostrando. Lo que sobra, no te preocupes porque con la tijera lo arreglamos. Lo importante es de que se cubra. Bien, aquí y acá. Bien, entonces ya mi vestidito ya está con la greca ahora esta parte de aquí lo cortamos le damos la vuelta y le hacemos un corte aquí y acá también igualmente no sucedió nada y todo está muy bien bien, entonces seguimos bien, entonces ahora que ya le he pegado el bolsillito y como has visto le he hecho la flondita entonces ahora lo que vamos a hacer es decorarlo. Yo voy a usar el corrector blanco para darle un delineado como si estuviese eh, bordado. Con mucho cuidado, siempre limpiando la punta para que no pinte nuestro nuestra cartulina de más. Presionamos. Y le hacemos las rayitas como si estuviese bordado. Mejor dicho, luego quiero hacer como si fuese un bullgin. Una imitación del blue jean, ¿no? Ya que es cartón. Mi corrector está muy duro porque aquí hace mucho frío, entonces esto también depende mucho del clima. Bien. Entonces le voy a dar toda la vuelta a nuestro overall. Como lo puedes ver aquí, ya está dando una imagen como si estuviese bordado. Bien, entonces así le voy a dar toda la, toda la vuelta. Y voy a ponerle de las lentejuelas como si fuesen botones, los botones del overall. Yo lo hago rápidamente. Tú en casa lo puedes hacer con más calma. Bien, entonces voy a agarrar lo que es estos grandes y le voy a poner como dos botones. Voy a elegir este color que es el color azul y le voy a poner aquí los dos botones. Acá. lo no puedes ver, y le voy a poner un botoncito también aquí siempre de color celeste si tú deseas lo puedes cambiar de color es a tu elección bien, entonces ya el overall está listo como lo puedes ver el overall entonces ya puede ir en nuestro conejito que va a ir en esta forma de aquí que va a ir así, el overall Ahora, para la muchachita, <ríe> aquí va a ir nuestro lazo y el lazo del hombrecito que lo voy a pegar con la silicona caliente va a ir aquí. El lazo y para la mujercita va a ir aquí. Ahora, igualmente a ella le voy a poner, pero no de esto, le voy a poner de perlas. Entonces, aquí tengo yo las perlitas que es para ella porque es de acuerdo a su vestido floreado, ¿no? Si tú deseas, puedes usar lentejuelas, eh, todo lo que esté a tu alcance. Bien. Oh, espero que trabaje estas pinzas. Las pinzas que tengo son horribles. Creo que mejor lo hago con mi mano. Bien, ahí está. Trabajo manual. De las manos no tiene precio. Oh, oh, oh, oh. Aquí está. Y sí, aunque estos detalles también puede suceder. Bien, entonces el vestidito tendrá que quedar algo así con los botones y la cinta. Entonces, Vamos. Bien, entonces, ahora que ya están los vestiditos, voy a hacerle la nariz. Voy a agarrar de feltro color rosado. Si ustedes desean, lo pueden hacer de foamy o de cartulina rosada también. Entonces, vamos a hacer la naricita. Aquí la nariz sale como si fuese un triángulo, ¿verdad? Entonces, el centro... Vamos a jalar un poquito y acá vamos a hacer otro para que termine como si fuese aproximadamente un triángulo. La punta no debe quedar así, debe ser redondeada un poco. Entonces con la tijera lo redondeamos un poquitito y ya está la nariz de nuestro conejito y la otra nariz, la nariz de los dos. Bien, entonces, ahora voy a hacerle lo que es las orejas. Las orejas es una especie de, de un corazón largo, pero en este caso, como son muy delgadas, voy a hacerle dos tiras. Dos tiras que terminen en círculo. Entonces, aquí agarro doble y hacemos las tiras que van a ir en nuestra orejita aquí lo voy a cortar en cuatro vamos a medir que sean los cuatro iguales la misma medida aquí y la misma medida aquí entonces voy a redondear las puntas como digo ustedes con más calma en casa lo pueden arreglar todo muy bien yo lo estoy haciendo rápidamente todo porque el video también tiene que ser veloz entonces aquí está ya un poco de las puntas la medimos si es que aproximadamente es del tamaño de nuestra oreja si sí, sale muy grande como este de aquí no se preocupen lo cortamos nuevamente entonces agarramos el segundo para cortar los dos iguales entonces agarramos y lo hacemos más delgado ahora lo enviamos bien, bien, bien las puntas entonces ahora está perfecto como lo pueden ver igualmente lo vamos a hacer para la otra orejita y lo vamos a pegar con la goma pibia. Ya que lo he medido, entonces ya está cortado. Ahora lo vamos a pegar. Yo utilizo el feltro porque el feltro le da un, una, un diseño de 3D. Ahora, para la nariz, primero tienen que medirle la ropita. Y después miden la nariz. Así. Entonces, para que midan dónde aproximadamente tiene que ir la nariz. Si no, la nariz va a salir muy abajo o muy arriba. Ahí está. Ahora le vamos a pegar el vestidito a la primera parte solamente la primera vamos a pegarle su vestido si ustedes desean pueden usar la goma pib stick yo uso la piv porque es la más fuerte hoy <coughs> está muy frío aquí bien Aquí salió la ropita. Lo mismo vamos a hacer para él la, las orejitas. Luego medimos su overall para poder pegarle la naricita. <coughs> Entonces, el overall va, tiene que ir aquí y su nariz aproximadamente va a ir acá. Bien, entonces, ya esta medida. Ya sabemos dónde va. Ponemos la goma pidiá Y acá va su naricita. <coughs> Pegamos su overolcito. pegamos el obrero para poderlo medir bien que vaya bien en su corpito bien. entonces aquí ya está pegado lo que es para ella y para el hombrecito bien entonces Ahora vamos a utilizar las dos franjas para poder hacer nuestra bolsita. Esta vez vamos a usar lo que es la silicona. Pero antes de eso, me estaba olvidando, tenemos que ponerle las piernecitas. Las piernas que van a ir de esta forma. Y las manitos en esta forma. Agarrando aquí. Y agarrándose aquí. Pero para esto vamos a hacerle un adorno que agarre las manitos. <ríe> Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es decorar lo que es las piernecitas. Vamos a agarrar un poco del blush. Y le vamos a dar un toque a sus pies. Que serán los dedos. Si no desean usar el blush, pueden usar lo que es crayolas rosadas, colores. Yo prefiero el blush porque le da un toque muy natural. Y vamos a hacerle lo que es la plantita. Vamos a hacerle un poquito más grande y este de acá al intermedio. Entonces va a quedar así. Y esto es como va a ir pegado de esta manera. Entonces igualmente hacemos con los demás piececitos. Bien, entonces ahora le vamos a hacer la carita con voy a usar el marcador negro de punta. Delgada, y le vamos a hacer los ojitos, le voy a hacer la boquita. Y le voy a hacer los bigotitos. Igualmente aquí le vamos a hacer los bigotitos. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Tienen que ser las dos bolitas iguales. Igualmente le vamos a hacer a ella los dos ojitos si tú deseas puedes usar una perla, dos perlitas negras o puedes hacerlo de foamy. yo lo estoy haciendo con el lapicero porque en verdad que le da un toque más gracioso bien entonces ella también ya tiene su carita entonces, ahora que ya tiene la carita, vamos entonces a utilizar la silicona caliente y vamos a poner en todo alrededor la franja, tomando del centro y lo vamos a pegar atrás, de esta forma. Entonces, en la parte de atrás, así. De esta forma. Y luego le vamos a pegar la otra parte. Bien, entonces, vamos. Bien, entonces, con la silicona caliente, vamos a darle una ribeteadita Voy a ponerle, entonces, vamos a medirlo. Desde donde a donde. Entonces, vamos a poner rápidamente porque saben que la silicona caliente se puede secar rápido entonces vamos a pegarlo aquí a ponerle desde la mitad presionando un poco para que se sostenga bien, igualmente vamos a hacer con el otro y luego que esté seco Vamos a pegarle la parte de encima, que será de esta manera. Entonces, vamos. Entonces, ahora que ya está pegado, vamos a pegarle el, el cordón. Rápidamente con la silicona caliente, aquí en los costaditos y en el otro lado. Entonces ya está el cordoncito. Vamos a ponerle los piececitos. Igualmente vamos a hacer con el... Con él voy a hacerle de color, como has visto, le he hecho la diferente color amarillo. Ahora le vamos a hacer de cordón celeste. Rápidamente lo pego aquí. Y aquí está el cordoncito donde lo vamos a sujetar. Bien, entonces ahora le vamos a poner los piececitos igualmente. Y voy a hacer la decoración para las manos para terminar. Entonces pegamos los pies. Igualmente como el anterior, el piececito a mí que se me ha caído aquí. ¡Eco! Ya lo encontré. <ríe> oh, por hacer todo rapidísimo. Esa semana... Mis tutoriales han salido muy retardados porque he estado haciendo otras cosas, pero aquí están. Bien, entonces ya que está así, ahora vamos a pegarle las manitos, pero primero le vamos a hacer un adorno. Oh, me olvidaba, los cachetitos le hacemos un poco de blush, entonces en la parte de acá le hacemos dos para que sea su blush. Bien, ¡vamos! Bien, el adorno entonces vamos a hacer, voy a agarrar de la tijera y voy a hacer una zanahoria con el feltro y de aquí voy a hacer un huevo, un huevo de pascua. Rápidamente te lo voy a mostrar. Vamos a hacer un huevo de pascua, no muy grande porque tiene que ir en la mano, recuerden. Entonces, mi huevo de pascua aproximadamente va a ser así. Ahora le voy a hacer las tiras. Yo siempre utilizando todo lo que me queda de reciclado. Entonces voy a hacerle así la tira aquí roja, voy a hacerle una tira verde. Esto lo voy a pegar con la silicona caliente. Aquí le voy a poner el verde y en el centro otra tirita más delgada. Entonces voy a tener que hacerle más delgadito para que vaya en mi huevo, que aproximadamente va a ser así. Ahora la zanahoria, como lo saben, es muy fácil hacemos lo que es el tallito si ustedes desean lo pueden hacer de foami o también de cartulina yo lo estoy haciendo de feltro para que sea como una especie de 3D entonces acá ya está el tallo voy a hacer lo que es la zanahoria rápidamente y luego lo pego con la silicona caliente Bien, entonces ya está aquí la zanahoria y el huevo de pascua. Bien, entonces ya le he pegado aquí. Va a ir en la manito y este es el huevo de pascua que ya le he pegado. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es cortar en su contorno. Y formar nuestro huevito de pascua. Bien. Entonces, rápidamente le vamos a pegar en su manito. Entonces, son aquí dos manitos para cada uno. Vamos a poner más o menos las manitos donde la queremos. Entonces, las manitos van a ir aproximadamente así, como lo están viendo. Y aquí también va a ir la otra manito. Los otros bracitos. Entonces, ella va a agarrar su zanahoria y él va a agarrar su huevito de pascua. Bien, entonces le pegamos rápidamente. Y pegamos las manitos. En la posición que ustedes más deseen. aquí la otra mano mi silicona siempre es terrible tengo que tener mucha paciencia <ríe> es terrible, siempre hace, me hace travesuras bien, entonces aquí ya la he atacado y le atacamos lo que es la otra manita. Y ya está.